Actualmente se están desarrollando muchos estudios para terapias génicas. Se calcula que casi 600. Las personas que viven con enfermedades raras podrán disponer de estos procedimientos en el mediano plazo. Sin embargo, la atención a partir de estos avances tendrá un costo muy elevado. Para muchos será imposible de cubrir. Ahora bien... Aunque la terapia génica sea considerada de alto costo, lo importante radica en que el procedimiento se lleve a cabo una sola vez y para siempre. Es decir, no se seguirá dependiendo de terapias de por vida, las que eventualmente representarían una erogación mucho mayor a la de la terapia génica. Estos avances ilustran el futuro cercano y promisorio que estarán a disposición de nuestros enfermos.